Por ahí lo que las, los chicos y las chicas traen son cuestiones vinculadas a así ciertos temores en relación a cómo que bueno, que, que el otro o la otra puedan llegar a digamos, plantear una vigilancia respecto de cómo ser y cómo manifestarse en relación a su identidad. Eso es un, un temor a, a cierta vigilancia presente por parte de la sociedad adulta respecto a los modos de ser. Eh, y a, a las estéticas diversas que, que, es, que ese, esos temores están y hay como sí un, un, un temor a, a ser rechazado, a ser como desplazado de esos lugares por vestirse de determinada manera, por tener determinada estética, por pensar algunas cuestiones, eh, eso y yo creo que que bueno, que eso la, quizás la pandemia y, y el tanto el ASPO como el DISPO el, quizás lo fortalecieron, bueno, ese miedo a, a, a, digamos, a mostrarse tal cual eh, uno tiene ganas de mostrarse frente al otro, digamos. Eh, quizás hubo como, como mucha, eh, eh, quizás es, es, es, es por ahí meterse para adentro o, es, o esconder ciertos, ciertos modos de expresión más singulares, eh, nos llegan bueno, eh, diciendo que bueno, eh, por mucho tiempo no podían mostrarse ni mostrar lo que hacían porque estaba como vedado por ciertas instituciones o de cierta perspectiva del mundo adulto.